¿Qué tal? Yo soy Sebastián Olvera. Y yo soy Mari Carmen. Y le damos la bienvenida al quinceañera Expo 2019. en el Quinceañera Expo. Nos vemos para la próxima.